y a bueno, Aquí estamos. Bueno, volvemos a vernos después de haber estado juntas en la jornada por la nueva, de la nueva ley para la igualdad y queríamos hoy en, en esta pequeña conversación rescatar lo más importante que salió o a lo que le pusimos luz en ese momento, darle voz ahora, ¿no? para que la gente que no estuvo lo pueda compartir un poco con nosotras y, y estimulemos la reflexión a partir de lo que vimos. Nos pues estuvimos hablando de, de la, la configuración de la nueva ley de igualdad y cómo desde el principio, ya desde sus principios fundamentales, está apelando a un, a un tipo de comprensión sobre cómo tiene que ser la igualdad cómo se relaciona también con la violencia machista y de, de todo esto, de los elementos del espíritu de la ley ¿no? ¿cuáles son los que dirías que afectan directamente a la acción social transformada. ¿Qué elementos de la ley nos nos apelan? <risa> Vale, en la conversación, bueno, en la presentación que tuvimos en ese momento de la jornada, señalé unos cuantos más, aquí voy a destacar como eh, los tres que me parecen como más significativos. no Decíamos el día de la jornada que esta ley suponía un avance en muchos ámbitos, pero que sobre todo suponía un avance desde el punto de vista de, de su redacción, porque incorporaba muchos elementos de la teoría feminista y algunas de las reivindicaciones históricas del movimiento feminista. Entonces, desde ese punto de vista ya era como un avance. ¿no? En cuanto a los elementos más significativos, que yo creo que interpelan de manera más directa, directa al tercer sector de acciones sociales? Por un lado, esa eh, dentro de la ley se apela constantemente a la necesidad de transitar hacia un modelo socioeconómico eh, que ponga la vida, la sostenibilidad de la vida en un sentido amplio en el centro. ¿no? Entonces, en este sentido el movimiento feminista ya venía diciéndonos desde, bueno, desde hacía mucho tiempo ya venía señalando esta idea de que la igualdad real entre mujeres y hombres no podía darse en el marco de un sistema como el capitalista ¿no? que se construye eh, precisamente sobre la desigualdad y entre ellas sobre la desigualdad de género. ¿no? Y desde real Euskadi también ya llevábamos tiempo diciendo que bueno, que era necesario como una especie de ajuste estructural, un cambio sistémico, ¿no? Para poner ese, esa sostenibilidad de la, de la vida, esa vida eh, en el centro del sistema socioeconómico, ¿no? Eh, y, y además era, es una necesidad que hemos visto con todo el tema de la crisis del COVID como más urgente que nunca. Ahí hay una compañera, Maya Pérez, que suele señalar que en este sentido, en esta transición que tenemos que hacer, eh, la, los cuidados pueden funcionar un poco como una política faro, ¿no? Que guía esta transición a través de dos vías, ¿no? Por un lado, la la reorganización social, eh, bueno, la reorganización de los trabajos socialmente necesarios y, por otro lado, la sustitución de la lógica público-privada por una lógica público-social comunitaria. ¿no? Entonces, entendemos que esta ley trata de avanzar eh, en esa reorganización social de los cuidados a través de varias vías, no de la compra pública responsable, de la conciliación corresponsable… Eh, de la provisión del sistema de provisión de cuidados y de la revalorización del trabajo de cuidados y del trabajo doméstico no remunerado. ¿no? Eh, trata de avanzar en esa nueva organización social de los cuidados que de alguna manera aborde esa tremenda injusticia que supone para las mujeres en términos de tiempo y de calidad de vida la obligatoriedad del cuidado. ¿no? Ese es un elemento muy importante. Otro de los elementos que destacamos como importantes es el enfoque interseccional o el enfoque feminista interseccional que, bueno, que inspira esta ley. ¿no? Eh, desde esta idea de que el género se cruza con otras identidades, de procedencia, de etnia, de diversidad funcional, de identidad de género, complejizando pro esas propias identidades y también las condiciones de vida y las posiciones que las mujeres tenemos en el sistema socioeconómico. ¿no? Y creo que uno de los retos está en aprovechar eh, toda la potencialidad que esta perspectiva interseccional tiene, por ejemplo, unida a la política antidiscriminatoria. ¿no? Entonces habrá que ver si esta ley luego en su materialización en instrumentos concretos aprovecha toda esa potencialidad. ¿no? Otra perspectiva que nos parece interesante es la perspectiva que se adopta en todas las acciones de formación, de sensibilización, del impulso de procesos de empoderamiento de las mujeres ¿no? y de una promoción de su participación sociopolítica y también eh, de la revisión de la masculinidad hegemónica que, por ejemplo, podemos ver en todo, lo que, en todo el capítulo que tiene que ver con conciliación corresponsable. ¿no? Otro elemento muy importante de esta ley es que esta ley trata de poner eh, las violencias que se ejercen eh, contra las mujeres, las violencias machistas que se ejercen contra las mujeres, tratan de ponerlas en el centro intentando que, además de ser un una ley que garantice la igualdad real, garantice una vida libre de, de violencias, ¿no? Desde, un poco desde esa convicción de que eh, bueno no puede haber eh, igualdad si existen eh, violencias machistas que se ejercen contra las mujeres. ¿no? Entonces creo que en este sentido hay un avance muy importante en esta ley en ampliar la definición de lo que entendemos por violencia y por incorporar también eh, un poco el derecho a la reparación, eh, a la verdad y a la justicia. ¿no? Y por último hay otro elemento que creo que es uno de los elementos que apela de manera más directa a las organizaciones organizaciones del tercer sector que es esta referencia que se hace eh, constantemente a la necesidad de impulsar un cambio en la cultura y en la práctica empresarial organizacional ¿no? desde la consideración de las entidades de las organizaciones como titulares de responsabilidades en esto de construir espacios inequitativos ¿no? y del fomento de una cultura organizacional no machista ¿no? y para ello utiliza herramientas como la compra pública responsable o las bases reguladoras de las subvenciones ¿no? como una manera de impulsar estos cambios en el sector privado ¿no? entonces en este sentido creo que como dice Silvia Piris estamos en un momento de urgencia y de necesidad y también de oportunidad de impulsar estos procesos de cambio organizacional. ¿no? Porque esta, esta crisis en, las que, en la que estamos, ¿no? que podemos llamar ya sistémica, de alguna manera lo que ha hecho es que se tambaleen muchos de los principios sobre los que hemos construido nuestras organizaciones, nuestros modelos de gobernanza, nuestras economías. Entonces, creo que ante esto, las organizaciones que luchamos por erradicar eh, las desigualdades y los sistemas de presión que las generan, no vamos a poder hacer frente a, a, a, a este sistema, no vamos a poder transformarlo de raíz desde organizaciones construidas sobre eh, y también reproductoras de esa desigualdad ¿no? entonces entiendo que la forma las formas de participar de entender la, la división entre el empleo y el trabajo las lógicas patriarcales que atravesan nuestras maneras de estar eh, en las organizaciones eh, pues tienen que ser eh, progresivamente cuestionadas revisadas y transformadas ¿no? y creo que esta ley nos apela directamente a realizar estos procesos y creo que las organizaciones eh, tenemos mimbres eh, para hacerlos. Eh, bueno, tenemos varios documentos que hemos colgado en la página del observatorio en la que se bueno se hace como un análisis un poco más exhaustivo. Yo voy a señalar aquí un par, ¿no? Pues para no aburrir y hacer un poco atractivo este este vídeo, ¿no? Y animaros a vosotras a bueno, pues a consultar toda esa documentación que hemos ido colgando, ¿no? Eh, primero señalar que no hemos hecho un análisis exhaustivo desde un punto de vista legislativo, sino que lo que hemos hecho ha sido eh, identificar aquellas novedades que hay en esta ley que pueden resultar de mayor interés para, para el tercer sector, ¿no? Es verdad que el tercer sector además es amplio y diverso, con lo que bueno las novedades que hemos entresacado pues son, son muchas. ¿no? Yo aquí quiero señalar eh, algunas bueno, que desde mi punto de vista son como más significativas o que me parecen eh, como bueno, pues más novedosas, ¿no? valga la redundancia. Lo primero es en el ámbito de la contratación. ¿no? Esta ley lo que hace de alguna manera es incorporar eh, algunas de las novedades que ya se habían aprobado en la ley de contratos del sector público. Creemos que aprovecha eh, todas las posibilidades que esta nueva ley ofrecía ¿no? y que, de alguna manera, lo que hacía era eh, eh, poner encima de la mesa la obligatoriedad que tienen las administraciones públicas de pensar en la contratación, no solo como en una contratación, como en una manera de, de obtener bienes y servicios, sino también como una política pública que puede lograr transformaciones eh, sociales. ¿no? Y Entonces, desde esa perspectiva eh, se incorpora en esta ley, o sea que nos parece muy interesante. Eh, por ejemplo, una de, uno de los elementos es que es, eh, a partir de ahora es obligatorio incorporar criterios de igualdad en todos los procesos de contratación pública. Estos criterios de igualdad se van a incorporar dentro de los criterios de adjudicación eh, con una puntuación de al menos un 5% sobre el total de puntuación y también en las condiciones especiales de ejecución. ¿no? Creo que es, que es un elemento importante a tener en cuenta. ¿no? Esto como mínimo, porque se pueden incorporar todas las cláusulas sociales, éticas y medioambientales que se consideren, ¿no? pero como mínimo debe incorporar una cláusula de igualdad. ¿no? Eh, otro elemento novedoso es que se pone a disposición de las, de las eh, entidades y empresas que hacen contratación con las administraciones públicas un en el registro de empresas eh, licitadoras era la opción de recoger información sobre la composición de los órganos de gobierno y sobre la eh, política salarial ¿no? de cara a comprobar que no existen situaciones de discriminación salarial y que existe una paridad en nuestros órganos de gobierno ¿no? creo que es un elemento también eh, muy interesante que como veremos eh, como vamos a ver un poquito más adelante va a tener sus implicaciones también eh, en todo lo que tiene que ver con la política de subvenciones. En el ámbito de las subvenciones eh, es interesante también esta perspectiva que introducen de que las subvenciones, o las bases reguladoras, pueden ser también una herramienta a través de la cual fomentemos la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, se señala que estas subvenciones van a incorporar siempre la perspectiva de género y que dentro de los criterios de valoración y de las obligaciones que las, que las personas físicas o jurídicas beneficiarias tienen que cumplir se van a incorporar criterios de igualdad. Eh, entonces, dentro de las bases eh, normativas eh, se incorpora que la perspectiva de género va a ser un criterio de valoración que va a tener una puntuación de como mínimo el 5%. Se van a establecer obligaciones que es verdad que no se especifican en esta ley pero se señala que se van a establecer obligaciones para las organizaciones que vayan más allá de, del lenguaje no sexista. ¿no? Y se señala también que en las memorias justificativas de estas subvenciones vamos a tener que incorporar no solo información de las personas beneficiarias de ese servicio para el cual le hemos solicitado esa subvención, sino también de la, nuestras propias estructuras eh, organizativas, nuestra plantilla desagregada por sexo, eh, en, eh, pues en el caso en que hayan participado en esa subvención. ¿no? Eh, otro elemento novedoso de esta ley y que afecta directamente a las asociaciones y las organizaciones es que, bueno, en la anterior ley ya se señalaba el objetivo de impulsar que los órganos de gobierno de, de las asociaciones eh, fueran paritarios, sobre todo en aquellos en los que las mujeres estaban Estamos representadas, eh, infrarrepresentadas. La novedad que introduce esta ley es que se van a adaptar las bases reguladoras de las subvenciones, como os decía antes, para, eh, de alguna manera, impulsar que que eso se cumpla, ¿no? que, que suceda y también otro elemento importante es que van a, eh, que se señala en esta ley que se van a apoyar eh, aquellas asociaciones que trabajen acciones de empoderamiento de las mujeres y que se quiere eh, promover una colaboración público-privada con esas organizaciones para promover el emprendimiento y también la detección eh, de casos de violencias machistas ¿no? y se pone como un ejemplo de, de colaboración público-privada la promoción de las casas de las mujeres. ¿no? Un capítulo donde creo que también se introducen muchas novedades, es el capítulo cuarto, donde se habla de trabajo y empleo. Hay una sección que habla de empleo doméstico no remunerado y otra que habla de un poco del empleo remunerado. no En la sección uno, Destaca que se bueno que se tendrá en cuenta eh, el, el valor del trabajo eh, doméstico eh, y no remunerado eh, en las estimaciones, o sea, que se realizarán estimaciones de cuánto supone esto eh, de valor en el Producto Interior Bruto de, de Euskadi. Esto es un elemento que ya estaba en la, anterior, eh, en la anterior ley, pero que la novedad en este caso es que se señala que se tendrá en cuenta en el diseño de los presupuestos y de las políticas económicas y sociales para favorecer esa transformación, esa transición hacia un modelo socioeconómico que ponga la vida en el centro. ¿no? Eh, esperamos en este sentido y también invitamos a las administraciones públicas a que se, eh, haya una materialización en los presupuestos del ahorro que supone para las administraciones públicas el trabajo eh, de, eh, de cuidados no remunerado ¿no? y entendemos que, que así tendrá que ser. ¿no? Y se ta habla también en, este, en esta sección de trabajo doméstico y no remunerado, de cuidados y no, re eh, no remunerados. se habla también de fomentar la corresponsabilidad de los hombres en este trabajo. ¿no? Es cierto que esto es un elemento que ya estaba en la anterior leer, en la anterior ley pero en esta como novedad lo que se hace es como concretar y ampliar esas medidas no y se habla de una adecuación de las estructuras y de una trans, de las estructuras de empleo y de una transformación de la cultura empresarial y por otro lado otra de las herramientas a través de, lo, de la cual quieren fomentar esta corresponsabilidad es la provisión universal y pública de, de un sistema de cuidados no. En el ámbito de empleo también quiero señalar tres elementos que son bastante novedosos. Por un lado, en el acceso y condiciones de, de empleo. Ya en la anterior ley se hablaba de impulsar y de promocionar unas condiciones de empleo dignas en aquellos sectores que están más feminizados y que suelen estar, por tanto, más precarizados. En este caso se concretan un poco las medidas. Se habla de que se va a promover en el marco de las competencias del Gobierno vasco unas condiciones laborales dignas en el servicio de hogar, por ejemplo, a través de ofrecer asistencia jurídica gratuita y de info, eh, fomentar la intermediación laboral eh, pública. Y, por otro lado, también se señala que se van a fomentar las condiciones de trabajo dignas en los sectores feminizados en las instituciones públicas, ¿no? Limitando la subcontratación e incorporando cláusulas sociales eh, dentro de los procesos de contratación pública que garanticen las condiciones laborales dignas de, de las trabajadoras que trabajan en el sector, equivaliéndolas, eh, poniéndolas en categorías homologables, vamos a decir, o equivalentes eh, a las administraciones administraciones públicas. ¿no? Y creo que son dos elementos eh, muy importantes. ¿no? Eh, otro, otro elemento es el tema de los planes y políticas de igualdad. ¿no? Se, se establece una obligación de las empresas y organizaciones de más de 50 personas a tener un plan de igualdad y en la anterior ley ya se preveían ayudas económicas para apoyar a las empresas a realizar estos diagnósticos y estos planes de igualdad. La novedad es que eh, se incorporan también este año que se… Eh, que se eh, Facilitarán ayudas para la ejecución de esos planes. Y creo que es importante porque lo que ocurría con muchos de esos planes era que se quedaban un poco en el cajón porque las organizaciones no tenían ni los tiempos ni los recursos necesarios para desarrollarlas, ¿no? Otro artículo muy interesante en el ámbito del empleo tiene que ver con la discriminación retributiva. Es un artículo totalmente nuevo. ¿no? Eh, se señala por un lado que las empresas que reciban subvenciones o que contraten con la administración pública deben cumplir con el criterio de transparencia e igualdad retributiva. De ahí ese registro de, de, de empresas y personas licitadoras en el que nos dan la posibilidad de incorporar esos datos de composición de órganos de gobierno y de política salarial. Creo que es un elemento muy interesante. Y por otro lado también que se van a incluir cláusulas de, de igualdad retributiva en los, eh, los procesos de contratación pública, ¿no? Por lo tanto, aprovecha también eh, toda esa potencialidad que nos da eh, la Administración Pública como contratadora y, bueno, y como... Eh, quien otorga las subvenciones, ¿no? Y otro elemento, ya el último importante en este capítulo de empleo, tiene que ver con la seguridad y la salud laboral, ¿no? Eh, se hace referencia a que dentro de la seguridad y la salud laboral hay que incorporar la perspectiva de género, ¿no? Y se considera el acoso sexual y por razón de sexo en la promoción y la mejora de la salud laboral, ¿no? Eh, el capítulo 6 hace referencia a la conciliación corresponsable. Aquí quiero señalar también un par de ideas que me parecen in, interesantes. El artículo 48 habla de promover que las empresas flexibilicen y reordenen sus tiempos ¿no? y, lo, y sus espacios de trabajo y que incorporen medidas para facilitar este cambio de cultura organizacional, ¿no? esta, eh, esta nueva cultura empresarial y cultura organizacional que, que promueva la igualdad, que promueva la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico y no remunerado. Eh, Etcétera, ¿no? Y, por otro lado, en, en la anterior ley se, se señalaba que se iban a otorgar ayudas económicas para que las personas trabajadoras pudieran acogerse a medidas de conciliación corresponsable. Eh, en este caso, en esta ley, la novedad es que, además, eh, se señala que en esas medidas de conciliación tiene que haber, tiene que haber alguna ¿no? que promueva, que incentive que los hombres se acojan a estas medidas de conciliación. ¿no? Y, en cuanto a la provisión universal de cuidados, que es el artículo 49 de este capítulo eh, 6 del que estamos hablando, hablando. Se habla de garantizar la provisión de cuidados y las condiciones eh, de trabajo dignas de las personas que eh, que bueno que hacen ese trabajo, de las trabajadoras del sector. Eh, se habla también de garantizar los servicios de comedor en todos los comedores escolares y también la creación de bolsas de empleo o servicios de, de cuidado profesional para la atención a, a personas eh, menores de 14 años. ¿no? Y ya por último, solo quería destacar una novedad, que es el capítulo 7, que es un capítulo que está entero dedicado a garantizar unas vidas eh, libres de violencias eh, machistas contra las mujeres. Aquí tres cosas eh, de manera muy rápida. La primera, se hace una, un, una definición amplia de lo que se consideran violencias machistas contra las mujeres, que además eh, es una definición que yo creo que, que tiene mucho potencial porque se realiza desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, se incorporan diferentes tipos de violencias, como son eh, pues la violencia simbólica que sufrimos las mujeres por la obligatoriedad del cuidado, la violencia digital, la ostreticia, la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos como una forma de violencia contra las mujeres. ¿no? Y también se incorpora también las violencias que se ejercen contra el entorno de las mujeres que apoyan a la víctima, ampliando de esta manera la consideración de víctimas. ¿no? Se hace mucho hincapié en la prevención y detección precoz de estas situaciones y, y esta ley pretende hacer un esfuerzo muy importante de formación de, todas las, de todos los agentes que intervienen en la atención hasta a las mujeres víctimas. ¿no? Y por último, que también me parece un elemento con mucha potencia, esta idea de garantizar la atención y la reparación de la víctima. ¿no? en el que se da eh, una centralidad de la persona, en la que no es necesaria la denuncia para acceder a todo el sistema eh, de, de protección, ¿no? y se incorpora también el derecho de reparación, que yo creo que tiene eh, mucha, mucho potencial. ¿no? Y hasta aquí diría yo, yo el, el resto de novedades animaría a las personas que nos están viendo a revisar un poco la documentación que, que hemos colgado en, en la web. Y, y por último, ¿no? para concluir esta conversación, en la parte que nos toca. ¿no? Decíamos el día pasado, si sí, estamos cumpliendo la ley, pero queremos también cambiar la cultura. Desde las organizaciones, las asociaciones y las entidades, ¿qué podemos seguir haciendo para avanzar en esta construcción de una transformación organizacional feminista? Sí, eh, decíamos en la jornada que el tercer sector de acción social no solo se ve impactado por esta ley ¿no? y debe cumplirla, sino que somos un agente eh, transformador, somos una agente que puede hacer aportes muy significativos a la igualdad, ¿no? a este, a, al proyecto feminista de una construcción eh, de una sociedad no sexista ni patriarcal, ¿no? eh, porque es que el tercer sector de acción social ofrece un laboratorio de práctica organizativa, ¿no? un espacio donde podemos experimentar otras formas de hacer, de ejercer el liderazgo, de organizar los procesos de trabajo, ¿no? Y que además es un sector que ha demostrado que tiene un enorme potencial para favorecer el acceso de las mujeres a, a trabajos en condiciones dignas, a una mayor flexibilidad en la organización del trabajo no y muchas veces a, a, a, a estructuras menos jerárquicas. ¿no? Eh, sin embargo, y aquí poníamos el acento porque nos parece que, que es un elemento que hay que tener eh, en la cabeza. Es verdad que nosotras tenemos todo ese potencial, ¿no? Eh, hablábamos de que más de un 70% de las personas que estamos en el tercer sector somos mujeres, ¿no? De ahí toda esa potencialidad. Sin embargo, si por un lado no transformamos nuestras estructuras organizativas, que si bien son menos jerárquicas, todavía están construidas a día de hoy eh, sobre relaciones eh, heteropatriarcales y también generacionales y otro tipo de relaciones de desigualdad. Por un lado, si no transformamos nuestras organizaciones, como os decía eh, al principio no vamos a poder hacer frente eh, a este sistema, ¿no? no vamos a poder transformarlos de raíz, por un lado eso, y por otro lado, si no intervenimos en el debate privado, si no incentivamos eh, que haya eh, esto que algunas autoras han llamado proceso de democratización de los hogares, ¿no? si no asumimos la responsabilidad compartida que hombres y mujeres tenemos en sostener la vida toda esta potencialidad que tiene el tercer sector puede convertirse en una trampa para las mujeres porque puede convertirse en un espacio que de alguna manera nos facilite a las mujeres eh, combinar nuestras dobles y triples eh, jornadas, pero que estaría perdiendo todo su potencial transformador porque no estaría, no estaría de alguna manera yendo a cuestionar las relaciones de poder y desigualdad que entre las mujeres y hombres que de alguna manera son la base de la, de alguna manera, no, de todas las maneras, son la base de, las, de la discriminación y de la violencia. ¿no? Entonces, en ese sentido, las organizaciones tenemos una responsabilidad eh, eh, en, en, bueno, en construir esto que desde Reas Euskadi hemos llamado organizaciones habitables. ¿no? Y eso supone incidir no solo eh, sobre lo que hacemos, es decir, lo que hacemos hacia afuera, los qué es, vamos a decir, ¿no? No, no supone solo incorporar dentro de nuestras agendas. Eh, eh, temas de, que, que, bueno, que la agenda feminista nos está poniendo encima de la mesa, no supone eh, incorporar, o no supone solo por lo menos incorporar la perspectiva de género en nuestros procesos de intervención con con eh, nuestras con las personas con las que trabajamos, ¿no? sino que supone incidir también en la cultura organizacional, no en eso que, que, que no está escrito ¿no? pero que de alguna manera está detrás de todos los procesos de toma de decisiones, está detrás de cómo nos organizamos, de cómo entendemos el trabajo, de cómo entendemos que hay que hacerlo de cómo entendemos que es el liderazgo, ¿no? Porque yo creo que es en la vida diaria de las organizaciones donde eh, se materializa de una manera más evidente todas estas relaciones de desigualdad, ¿no? La manera en que organizamos nuestros procesos de trabajo y toma de decisiones no se escapa a estas lógicas eh, patriarcales, ¿no?, ni a la división sexual del trabajo, ni a la fragmentación entre lo productivo y lo reproductivo, ni a la valoración desigual que hacemos de, de las tareas con un sesgo androcéntrico. ¿no? Entonces, yo creo que las organizaciones, habiendo sido eh, mayormente fundadas por hombres, ¿no? por y para hombres, para un hombre concreto también, ¿no? pues de, eh, con una determinada cultura, un hombre blanco, europeo, etc., ¿no? eh, los sistemas de trabajo de nuestras organizaciones, nuestras estructuras, nuestras normas, no, tienden a reflejar experiencias de hombres y valores masculinos. ¿no? Entonces, todo lo que en una organización se considera neutral no, es eh, altamente probable que esté privilegiando las características que son adscritas social y culturalmente a los hombres, no, Infravalor infravalorando al mismo tiempo las que se consideran propias de las mujeres. ¿no? Entonces, creo que en este sentido tenemos mucho por hacer y que tenemos muchos, eh, mucho potencial para desarrollarlo. ¿no? Yo quiero aquí eh, señalar dos elementos sobre los que podemos incidir. ¿no? Por un lado, aterrizar esto de qué supone eh, poner la vida en el centro de una organización. Aquí, siguiendo un poco eh, el trabajo que hace Mugar y Gavé, que es una ONU de GD que forma parte de REA y que tiene un trabajo muy amplio eh, en esto de construir equipos de trabajo no patriarcales, habla de que poner la vida en el centro de una Organización supone que nuestros procesos tienen que tener en cuenta si nuestros horarios y espacios de trabajo posibilitan conectar diferentes esferas de nuestra vida si contamos con mecanismos para la gestión de conflictos y de las emociones que fomenten un buen eh, ambiente de trabajo si impulsamos condiciones laborales que sean compatibles con el desarrollo de nuestras tareas y al revés eh, que fomenten la felicidad en las personas no pues flexibilidad horaria teletrabajo posibilidad de reducciones excedencias etcétera no un lado eso tratar de dar de contenido no a que supone eh, poner la vida en el centro de una organización. Y eso supone, sobre todo, transformar los cómo y los con quiénes, ¿no? con, cómo estamos haciendo las cosas y quiénes son nuestras aliadas eh, en ese hacer. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, luchar un poco contra el individualismo heroico no que está muy presente en nuestras organizaciones. ¿no? Este hombre o esta mujer ¿no? que siempre está disponible para la organización, que antepone eh, su faceta laboral o, cua a, o cualquier otro ámbito de la vida, este, este perfil de individualismo heroico también exige de una manera más, más o menos velada que el resto de las personas se ajusten un poco a ese modelo. ¿no? Y creo que, eh, que, te, que, que es un modelo en el que si ponemos el, el foco ahí, por un lado, estamos reconociendo un modelo que ha sido impuesto por el capitalismo ¿no? y estamos excluyendo además a personas y restando valor a personas eh, que no se ajustan a ese modelo, bien porque no quieren o bien porque no pueden, ¿no? porque este individualismo heroico requiere un espacio reproductivo totalmente cubierto, no, entonces no todas las personas pueden eh, ajustarse a ese modelo. ¿no? Y por otro lado también porque invisibiliza otros procesos y otros valores como son la interdependencia y la colaboración, ¿no? porque en este modelo el mérito se lo lleva a una única persona cuando en realidad eh, todas sabemos que eso no suele ser así. ¿no? Entonces yo, yo invitaría a, a las organizaciones eh, bueno, a poner en marcha medidas que transformen un poco nuestros modelos de trabajo eh, desde la creatividad, es decir eh, quitándonos un poco el miedo también a, a equivocarnos porque no existe una vareta mágica y ahora mismo se están eh, eh, hay un montón de organizaciones que tienen pequeños dispositivos, otras tienen grandes sistemas ¿no? que tratan de, eh, pues eso, de luchar por un lado contra el individualismo heroico ¿no? y por otro lado eh, poner esto que hemos hablado de poner la vida en el centro de nuestras prácticas. ¿no? Pues hasta aquí por hoy, ¿no? con todo esto tenemos mucho que hacer, tanto en el plano práctico como en el simbólico, en el interno y en el externo. ¿no? Muchos niveles a los que apelar para generar este cambio, pero también muchas pistas con lo que ya se está haciendo, con lo que ya vamos conociendo, con el marco que la ley nos proporciona para esto. Te agradecemos mucho, Salo, a este tiempo dedicado a ponerle voz a todo esto que está todavía pendiente, pero hoy lo dejamos en punto suspensivo. Así es. Eh, ya, ya estamos y que continuará. Eso es, es que ricasco. Es que, es que ricasco.